Come. Vale Y si ya no están sí, tiene que estar. Tiene que estar, Vale Ahora, eh Me hay que tirar para allá Vale Vale, están ahí abajo Me acuerdo que caí Sí, ahí están Perfecto Déjame, eh que he llegado he, he tardado mucho en llegar aquí Vale. ¿Tiene alguien por ahí? Vale. Están ahí abajo. Lo tengo que caer bien. Vale, vale, vale. Water sí, drop. Sí. Vale, bloques. Bloques. Vale, ahora aquí me equipo La armadura Vale, esto lo puedo Pillar, perfecto Esto lo puedo tirar Perfect, luego, ¿qué hay por aquí? Patatas, patatas Patatas no tengo, así que me pillo Las patatas, perfecto Vale, pues ya está, ya nos podemos ir de aquí Ahora pillamos un poquito De, de bloque El hierro ese no lo voy a Pillar porque paso, pero sí si, ¿Para qué quiero hierro? No voy a perder tiempo en pillar hierro cuando puedo pillarlo allí cerca de mi casa. Y ahora vuelta a casa. Volver a casa, es lo que queda. Vale. Vale, estamos en la aldea ya. Vale. We are in the villager. We are in the villager right now. At the moment we are in the villager. Vale. Patatitas plantadas, 21 libros. Ole, ole los caracoles. Ahora, vamos a plantar esto. La zona de plantación, digamos que lo vamos a plantar aquí. Digamos no, que lo voy a plantar aquí. Vale, un poquito de bambú y que crezcan. Que crezca el bambú Y ya empezamos a hacer cosas guapas con el bambú ¿Qué tal? ¿Esto aquí ¿Ha crecido? ¡Hostia! ¡Que sí ha crecido! ¿Por qué crece tan rápido? Crece muy rápido esto, ¿no? Y lo he puesto hace, hace, hace poco Esto crece muy rápido Y crece también muy alto, ¿no? Por lo que sé ¡Crece, maldita! ¡Crece! ¿No creces? ¡Maldita! ¡No crece! Le da todo el trigo y no crece Ah, mira, ahora crece, ¿no? Va, tú vas, la primera a morir Vale, necesito una más, por favor Ojalá crecer cuando sea su tiempo Ya, ya ha crecido Vale, necesitaba dos más, ya está O sea... Por la vaca. <risas> lo he hecho al revés, lo he hecho al revés Lo he hecho al revés, ya lo sé, que lo he hecho al revés Vale, vale, ahora sí Vale. Vale, perfecto. Gracias, pastiz Estaba intentándolo en el inventario. Y mm -hmm. ahí, pues, poco voy a hacer. Y ahora diréis, ¿el andamio ese para que lo quieres? Para esto, mira. Para esto. ¿Queda suficiente? Me da a mí que necesito... Ah, mira, justo. Vale. Y voy arriba a pillar una cosa que se me ha olvidado pillar. Perfecto. Esto lo guardo. Pillo esto. Vale. Otro cofre. Esto se guarda por aquí. Perfecto. A ver, un momento. Pediré el partner dentro de poco con una view en los streams. mucho el canal. Use este enlace y si viene de una raíz. Red... Ah, vale, vale. Mirad, mirad esto. Entrada secreta. Sí, en cuanto tenga más. Ahí va. Yo creía que sí, funcionaba. O sea, no puedo hacer esto. ¿Y cómo lo hago secreto? ¿Cómo lo hago secreta? Mira que lo he pensado, ¿eh? ¿Cómo lo hago secreta? Digo, bueno, pues. Lo... Lo podría hacer mecanismo de redstone y tal, ¿no? Pero. No sé, yo creo que así queda guay. A ver, tú. Tú. Y tú. Para afuera. Vale, ahora. Tú aquí, tú aquí, y tú aquí, y digamos que tú aquí. Pondré otro ahí y ya está. Pon aquí, otro aquí, otra aquí, y otra aquí. Vale. Ahora dijimos que esto lo vamos a tener que quitar. Y vamos a poner las paredes mezcladas, ¿vale? Mezclada de piedra y piedra musgosa. Entonces, si en la esquina no hay que poner... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, sí. Vale, entonces en la esquina no hay que poner. Entonces, quito yo esto. Va a haber un problema de cálculos. Y es que ya lo veis, ¿verdad? Va a haber un problema de cálculos. 300. ¡Ay, a ver. Lo que podría hacer es que lo hago tal como está ahora mismo. Y luego me busco alfombra, tinta verde... Y lo cubro de tinte verde ya está. O sea, cubro con una alfombra de tinte verde. Podría hacer eso. ¿Qué os parece? Loza de piedra. Loza de piedra. Pero es que entonces tendría que ponerlo en todos. Y no se vería mal. Lo tendría que poner en todo y aquí no... <risa> oh, es que no. Esto es increíble. Mira. Eh, alfombra. Pongo alfombra y ya está. Pongo alfombra y ya está porque en esta parte... En esta parte voy a hacer lo mismo. Voy a tener vale. que quitar. Voy a tener que quitar esa parte igual. Para hacerlo simétrico abajo. A ver cómo se ve. Sí. Yo... A ver, yo lo he visto por ahí. Pues no, esto es simétrico ya Vale, vale Esto es simétrico, no voy a extenderlo para allá Pero bueno O pillo ese, mira, lo que voy a hacer ya, ya lo tengo decidido Voy a pillar lo que hay ahí Lo voy a poner aquí Y ya solamente tengo que poner una alfombra Y ya está, no hay más Ahora esto Como hay que poner random Yo pongo random Ahora esto, lo... lo tapo. Tú no sabes que yo estoy aquí trabajando. Quitando piedra. Y vienes tú a molestarme. Tú no sabes lo que es trabajar. Tú qué vas a saber si eres un maldito zombie. Joder. Ven aquí a molestar. Aquí en una buena zona, la verdad. Y que crezcan Tenemos granja de enredadera ahí Cuando crezcan pues ya pillaré más Vale ¡Bah! Necesito tijera Vale, perfecto, ya está Ya está Y ahora porque no haces nieve Muñeco de nieve ¿Eres un maldito muñeco de nieve y no haces nieve? Hola ¿Por qué no hace nieve? No lo entiendo ¿Y por qué tiene la cara tan kawaii? Tampoco lo entiendo ¿Por qué no hace nieve? ¿No debería hacer nieve? Ya sé por qué Estos son losas. Es que muy licho de mí Pone losas Olaf número 2 Murió Olaf No hace nieve, ¿por qué no hace nieve? Camina, que tu cuerpo a mí me contamina Vale, camina Olaf Se me hace complicado escribir al revés No sé ponerme de cabeza ¿Por qué no hace nieve? ¿Eh? Maldito. Oh. ¿Es posible que tiene que estar al aire libre? A ver, vamos a hacerlo aquí. ¡Mierda! ¡Adiós, Olaf 2! <risa> a ver, es que... No entiendo por qué a él le sale y a mí no. ¡Pone todas las versiones! Dios. Me cago en el Olaf, en el primo y en su... Tiene que estar al aire libre. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Lo transportamos para acá y ya está. ¿Tan difícil hacer eso? Ahora a ver, Olaf. Va a ser libre por un periodo de tiempo determinado. Es decir, poco tiempo. ¿Y cómo va el Minecraft? Pues mira, aquí metiendo a Olaf en su cueva. ¡Métete ahí, por favor! Sí, es kawaii. No, ay, no No me, no me empiece a tocar los cojones Porque, a ver... ¡Métete aquí! ¡Ja, ja, ja, ja, ja. O sea, no, no pone... Me, ¡No me, subí! Me estás diciendo... Vale, quédate ahí Quédate, súbete Venga, rápido, sube ¡Súbete, Olaf! ¡Olaf3! ¡Súbete, güey! ¡Sube, güey! ¿No? J, J, J, J, J, J. A ver, súbete. Ahí, perfecto, queda. No te muevas. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Me te tiro yo para atrás. Vale. ¿Y ahora, por qué no generas.? ¿Por qué no generas pinche. nieve? ¿Eh? Dímelo. ¿Por qué no genera pinche nieve? Tiene que estar al aire libre. ¿Me estás diciendo eso? Que tiene que estar al aire libre. Porque aquí arriba, muy bien, que lo has hecho? Quizás si le destapas el bloque de arriba. ¿Qué va? Arriba, arriba Está muy arriba Pues nada, te tendré que matar Vamos a ver Ahora, si yo rompo aquí Vale, infiniti Ahora, si yo te pongo esto aquí Infiniti ¿Y por qué cojones ahí abajo no haces? ¿Eh? ¿No te da la puta gana de, de hacer nieve ahí abajo? ¿Eh? Me cago en los Pues nada, ahí está Yo que quería nieve Bueno, pues para, para la dragona Tampoco quería nieve para nada más Pero no entiendo por qué abajo no ¿No le da la gana? No le da la gana Dice, no, ahí abajo es que es muy oscuro ¿Tú sabes lo que es oscuro? Mira, mira, mira, míralo, míralo, míralo. Vamos a gastar la espada de diamante. Quitar la casa, ¿no? Quito la casa esta. Y perfecto. Ya no hay casa que valga. Ni que moleste. A ver cómo se ve ahora. Perfecto, voy a poner aquí antorcha. Ahí A ver cómo se ve. Uh. Ahora se ve mucho mejor ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá, Puede ser mi gran noche Ti-tin-tin tin, tin! Ahí va Oye, por cierto Tú no me querrás dar tu armadura, ¿no? ¡Ah! No he muerto, no he muerto Esto es que es una horda de zombies Las malditas Bueno, ¿qué hay ahí? Mira qué hay ahí Hay una fiesta ahí de, de mobs De enemigos Pero bueno Ah, tridente Yo creo tridente ¿Me das el tridente? Por favor ¿Me das el tridente? Ah, maldito Ah Vale Morirás ¿Tú no sabes con quién estaba hablando No Vale No me das todo el tridente No me das todo el diente. No tridente Los zombies que han venido por mí, mira dónde están. ¡Aldea! ¡Aldea! ¿Qué tan lejos estamos. Ahí va, ahí va. Que tiene una maldita raid. Que tiene unos saqueadores no, aquí. Que... Me cago en la aldea. A ver, ¿quién se quiere venir conmigo a una aldea nueva? Con murallas muy bien protegidas. ¿Quién quiere? A ver, mira. ¿Quién quiere? Por ejemplo, a ver A ver, tú ¿Tú quieres? A ver, ¿a cuánto está la aldea? ¿Eh? ¡Lo he activado sin querer! A ver, la aldea está... A... Está lejos, me parece a mí. Uff, está lejos, está lejos. Es una travesía arriesgada. Pero podríamos hacerlo. Sobrevivirá el aldeano. Esperemos que sí. Aquí, métete aquí. No, tú, cerdo, no. Vale, ya tenemos aldeano. No, no, no, no. no. Un aldeano. Un aldeano solamente. Aquí viaje para un aldeano. No podéis ir a los dos. Un, un solo aldeano. ¿No golem cerca? No quiero morir por golem. Vale, tenemos un aldeano, llegará vivo el aldeano a su destino.